Hmm. <laughs> Escribo sin adornos, plano como el páramo No necesito seguir modas, no Ni un apodo llamativo con el signo del dólar Con mi apellido me sobra Porque el puto Prada voy a ser yo No el que venda bolsos Daré pulsos a sponsors Pero nunca contra mi alter ego Para no ser Dios, vaya Cristo tengo Mi coco en coliseo en el que lucha en amor y deseo Cada vez que veo ese paseo por el centro Y recuerdo que ya tengo a la que quiero esperándome Y esa lucha está matándome pero ya me vacuné a prueba de zorras y me sobra para dejar las cosas claras mil traperos y no me dicen nada por eso yo no sueno creepy sueno que te cagas poca peña por cantabria lo hace tan crema y quien me lo niega solo se miente más que aprovechen para tirarme ahora que acabo de empezar cuando suba al podio no me echáis ni con consciente más me dan pena medio hombres con ceguera que se echan una cerda y no les ves más les ponen la correa hasta que lo dejan, luego van dando pena contando lo puta que era. Y son las primeras en hablar de patriarcado y de machismo. Teniendo el disco entero de maluma descargado, deficientes. Dando clases de belleza natural a la gente. Y se vacían en la cara todo el pote si las tocas. Parece el rasca de la once, patético. No has visto a los tíos, dos con pelos coba, envasados al vacío Los unos discutiendo a ver quién folla más Las otras pidiendo que las pongas nota en Instagram Fotos en el historial, dignidad la mínima Con la pose típica, todo está muy visto ya Modernismo del rancio Adaptado para niños como lo último de Star Wars El de Play 2, eso sí era un Battlefront Era la polla, no hacía falta tanto gráfico Ya ni hablemos de la Red Bull y del circo que han montado las ratitas en youtube cada vez más mugre y menos raperos la moda pudre todo y las batallas no son menos pero quien tiene clase no tiene por qué humillarse y yo la tuve gracias a mis padres a mis profes y a mí mismo ¿Qué cojones por no hacer caso a mediocres alguna hija de puta me cogió manía por sacar la asignatura sin hacer la puto caso porque no me va a educar una paleta por tener Cualquiera, compadre, son ya muchas tardes encerrado, escuchando bases, porque no vale de cualquier modo. Cuido el detalle, ok? Pa' que cuadre todo. Escribiendo dos horas y que no me salga nada Cajes del oficio El de no hacer la puta mierda que escucha todo Cristo Pero qué te voy a decir que no te haya dicho el Zatu, A pesar de que sea una putada La única persona que no te decepciona Es aquella de la cual no te esperas nada